Mí, para mi saneamiento es que me ayude a resolver conflicto interno. ¿Por qué? Mestizo, mestizo es diferente, ¿verdad? Misquito, misquito también es diferente. ¿Por qué? El misquito, yo misquito, los dos tenemos mi igual derecho. Entonces, aquí hay conflicto para de definir que, cuál es de él. ¿Y cuál es mío? ¿Y ese es ese, eh, para mí ese es saneamiento. Sí. Ese saneamiento, porque sacar mestizo, ubicar mestizo, o es, negociar con mestizo, ese no es saneamiento para nosotros. ¿Por qué? Porque desde el momento que a nosotros nos reconoció el Estado de Nicaragua, que es de nosotros, y ya es de nosotros, ahí tenemos el, la autonomía. Y la potestad de si, si nosotros queremos sacarlo sacamos ya entonces este saneamiento por ejemplo el gobierno va a venir si el gobierno quiere que nosotros saquemos desalojemos a los, a los terceros pero si nosotros ya ya a, como, como decir si ya tenemos cariño confianza con ellos y si ya no si no ya no queremos sacarlo a los, a los terceros, entonces, yo no puedo decir que ese saneamiento. Es algo que los terceros tienen, si quieren área dentro de las tierras indígenas, tienen que entender con los dueños, y los dueños son los pueblos indígenas. Sí. Y los pueblos indígenas tienen sus dirigentes, tienen sus representantes, sin previa autorización de ellos, y si entran, pues hay que desalojarlos sí. Y para eso el... el, el el gobierno siempre está para apoyar a nosotros, porque cada vez que nosotros solicitamos acompañamiento, siempre nos apoya. Entonces, para nosotros, el saneamiento no es solo desalojar, expulsar a los terceros, sino que hay un problema interno que es intercomunal. Sí. En cada territorio, entonces, ¿qué? Por ejemplo, ahorita, tal la comunidad no tiene, como comunidad todavía no tiene un dominio propio yeah. no tiene el dominio quién tiene como territorio yeah. si sí tiene yeah. pero, pero como, inter, como como comunidad todavía no tiene dominio, ¿por qué? porque él dice que su límite es por aquí y yo digo que mi límite es por allá yeah. Yeah. entonces hay un, hay un yeah. conflicto, entre hay, hay hay así conflicto. Entre, en ¿Con? cada territorio hay esas cosas Lo, por ejemplo ancestrales, ancestral, se habla de tiempo ancestral, personas ancestrales, comunidades ancestrales, sí, eh. como te digo, ante, anteriormente nosotros solo tenemos 10 comunidades que son ancestrales, ahora hay 7 comunidades no so, que no son ancestrales, sí. pero de acuerdo a este título nuevo de, que extendió el gobierno de Frente Sandinista, reconocido, en ese título es igual de derecho sea grande, sea ancestral sea ahora, pero si ahí aparece el nombre no entonces llega una comunidad y tiene igual derecho igual dentro de las comunidades en caso de mestizo dice que la ley la ley dice que um, los mestizos ellos son terceros no le, no le dice mestizo ni colono, ellos son terceros sí. que, vi, que vinieron a Vivir desde 80 para acá. A ellos le, le reconoce, dice la ley. La ley dice que a ellos lo reconocen. que sí. los viejos vivientes. Así es, a ellos lo reconoce ¿Por qué? De 80 hasta esta fecha, si esa persona vive en esa área, en esa comunidad, ya maneja el idioma, la cultura ya, ya convive con sí. la misma cultura, los hijos ya son, mire, por ejemplo, son 30, más de 30 años, ¿verdad? Sí. Entonces, toda esa cosa le da ese derecho. Pero, ¿qué pasa? El, el, el problema, la invasión, surgió de, de, de, de, de, de después de 2000, de, del año 2000. Cuénteme es? si este dato no es, es correcto. Carlos me habló de un momento de 1990 en que Doña Violeta uh -huh. vendió 22.000 hectáreas, uh -huh. pero es como un ejemplo, sí, eh, sí. Y, y entonces en el 90 uh, vendió las cheras a los mestizos y a, a, a, a, a aparentemente los líderes de indígenas en ese tiempo Supongo que ellos pensaban que nunca iba a llegar un gobierno que iba a resolver el problema. De sí, la por eso. Y ellos vendieron tierras a esa gente uh, en el tiempo de los gobiernos neoliberales. Y supongo que ustedes han heredado ese tipo de problemas. Sí, también. porque en ese entonces lo que te explicaba, la tierra era nacional. Todavía el, el mismo gobierno nacional administraba, manejaba, tenía el dominio. Las comunidades, con costo, no tenían pues, ni, ni autoridad tomar decisión. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con esto, pues desde 2013 en adelante, sí, nosotros tenemos ese dominio. Sí. Tenemos ese dominio, pero sí tenemos ese conflicto no con el gobierno, o no con el Estado de Nicaragua, sino que la gente, los mismos mestizos se están invadiendo propiedades, porque como te dije, nosotros conservamos áreas, nuestros ancestros, esa es una cultura de nosotros, que somos pocos, pero tenemos tierras grandes, porque son áreas donde nosotros um, sale a cazar animales, sembrar, pescar, entonces son áreas donde lo, como pueblo indígena cubre. Eso, por eso, esa es una cultura, ¿verdad? Entonces nosotros ahora tenemos el título, tenemos dominios pues, dominio, tenemos. Y el gobierno del Estado nos reconoce. Pero ese es el único, único problema que nosotros tenemos que... A veces los terceros nos quieren invadir. O nos está invadiendo pues, nuestra propiedad. Entonces ¿qué? es algo que nosotros tenemos que enseñar a ellos y que ellos reconozcan, que ellos se den cuenta, que, la, que, que esa tierra no es baldío, tiene dueños sí. y el dueño son los pueblos indígenas. Por lo tanto, si es, aunque ellos tengan la necesidad, tiene que coordinar, arreglar, o ir a un diálogo, una negociación con los dueños. Nosotros en nuestro territorio tenemos oro, nosotros tenemos oro. ya y ustedes lo explotan, you ¿no? Know? Claro, nosotros lo estamos explotando. Sí, sí. Ya, yeah. y si ahora ellos entran para hacer ganadería, ¿verdad? Ellos entran para agricultura, porque no todos trabajan en ganadería y no todos trabajan para agricultura. Cada quien pues tiene su, su visión, pues. Hay tercero que quiere ocupar área para ganadería, entonces nosotros le aplicamos la regla específica para ganadería, que hay prohibiciones, ya, su pago de arrendamiento no puede ser igual que un, un agricultor, ya, porque la agricultura es, es, es diferente que el trabajo de ganadería, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera, ahora, la complejidad que habló de nuestro hermano otro, pues, otro GTI, eso está, depende de nosotros, depende de cada gobierno, ¿ya? Porque tú tienes que entender, ir a un diálogo, dar, dar entender a ellos que, que nosotros somos los dueños, ¿ya? Pero si nosotros no le hacemos entender a ellos que somos dueños, entonces ellos, como te dije, siempre viene con esa ideología que las tierras son del Estado, pero eso solo en el Pacífico, sí. en la región, es diferente las cosas. Entonces, ¿qué? De repente llega dos, tres misquitos, pobrecitos, aparece, pues, donde ellos dicen que nosotros somos los dueños de esta tierra. Entonces, ustedes están mal. ¿Ya? Y para llegar de donde está ellos, a una comunidad, tal vez, tantos kilómetros. Entonces, dice, este no es de nadie este es una área que no tiene dueño eso es lo que ellos piensan sí, siempre, entonces que tú tienes que visitar hablar, entender dialogar, entonces al final ellos se dan cuenta hombre, cierto, este tiene dueño entonces ellos dicen, no todos pues pero ya con uno, con dos, con tres con cuatro, entonces ya empieza a... No, saber manejar que, hombre, así nosotros tenemos que entender con los dueños, porque los mezquitos, los indígenas, los mayangas, son los dueños de esta tierra. ¿Se está intensificando este tema de la invasión o se está menguando un poco? Bueno, igual, eso, eso está, depende de nosotros, ¿verdad? depende del manejo y la administración, porque los mestizos, hay un montón que quieren entrar, ¿verdad?, pero ¿qué pasa?, a mi experiencia pues, a mi experiencia, vienen cinco familias y a esas cinco familias yo quiero desalojar, o sea, yo no quiero ni hablar con esas cinco familias, ni quiero responder su, su demanda, su, su pregunta pues, nada, nada, no quiero nada, no quiero metidos en mi tierra, quiero desalojar, ¿ya?, pero yo, para ir a esa área donde está, es un día, dos días el camino, ¿Ya? Y nosotros como pueblo no están ocupando esa área, porque el área donde ocupan nuestra gente son cerca, cerca casi cercanos pues de las comunidades, tal vez dos horas camino para llegar a su siembra, Pero para llegar donde están los mestizos es bastante lejos. Ahora qué pasa, yo al llegar a amenazar a esas cinco familias, esas cinco familias por temor de que lo que, que vaya a hacer algo, entonces empieza a traer más gente, como su protección, como su protección, a mi experiencia pues ¿verdad? Y sale a traer más gente, más gente, más gente. Entonces, en seis meses, esas cinco familias trajo otro sin familia. Entonces ellos ya tienen fuerza. Ellos, a ellos los protege otra familia que ellos trajeron. Entonces, de esa manera em, em, empieza a aumentar la invasión. Y todas esas que vienen son ilegales. Entonces lo que nosotros hicimos, no, espérate, espérate. ¿Quién, ¿Quién está? Ok, hay 10 familias. Bueno, nosotros fuimos a verificar que solo hay 10 familias, no, no hay más. Entonces hablamos, negociamos con esas 10 familias, ¿verdad? Entonces esas 10 familias hicimos un acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el acuerdo? Como te dije, nosotros aceptamos a ustedes, pero no a otros. Se quiere decir, yo con 10 familias puedo, pero con 100 familias yo no puedo, porque 10 familias, lo que va a ocupar 10 familias, y lo que va a ocupar 100 familias, yo ya no voy a poder ni controlar, ni soportar, ni aguantar, porque le va a afectar a mi, a mi gente. Entonces de esa manera, nosotros al entender, al a dialogar con ellos, y ya le, le, le damos a entender que nosotros somos los dueños, y dejamos una condición, pero el, el, el gobierno territorial o la comunidad que no se llega a un acuerdo, negociación o condición, si no pone condición, como te digo, con amenaza es que trae más gente, más gente. Ahora, ¿qué pasa? Un, un mestizo lo amenaza o le hace daño a un misquito el mexito se levanta y llega a hacer otro daño a los mestizos. Así es que empieza el pleito, los conflictos, después ¿qué viene? Muerte, ¿ya? Eso por falta de comunicación, por falta de diálogo, porque si usted, si yo soy dueño de una casa, yo andaba de viaje, ¿verdad?, y alguien fue a ocupar mi casa, en cuanto yo llego, o en cuanto yo me doy cuenta que en mi casa alguien está viviendo, yo tengo que ir a mi casa y preguntar a esa, ¿cómo usted vino? ¿Quién te permitió entrar aquí? No es que yo vine porque yo necesitaba, ¿verdad? Porque tenía necesidad de por lo menos, y como la casa estaba vacía, pues yo, yo ocupé. Ok, yo como dueño le voy a decir, no señor yo ya voy a vivir venir a vivir, así que salga, esa persona sale, ¿verdad? Ah, pero que yo deje de vivir, ocupar esa casa más de un año, dos años, tres años, entonces toda la gente ve que ese esa ya es dueño porque tiene, lleva mucho tiempo sí. y que nadie llega a reclamar, sí. ¿entendés? Ah, pero desde el momento que yo me doy cuenta, yo visito, yo llego, le digo, ok, señor, usted... Juan, un ejemplo, era Juan, ok, vamos, viene. ¿Cómo usted vino aquí? ¿Cómo llegó? Entonces a veces me dice, sí, yo tengo un papel. ¿Ya? A ver, le enséñame el papel. Cuando miro, hombre, alguien de mi comunidad lo autorizó. Lo autorizó. Entonces, ahí yo no puedo decir... No, no, porque porque como él es un líder, líder, entonces él lo avaló que sí cuesta. Es algo ilegal. Pero en este caso él no es un colono. Él, ese ese tercero, ese mestizo, no es colono. Ni está invadiendo la propiedad indígena. ¿Por qué? Porque él de una u otra manera si sí, Buena Fe. Sí, Buena Fe, buscó un misquito a un indígena y es indígena lo avaló, pero de la manera ilegal. Es mi competencia de arreglar ese caso. Cuando existe ese tipo de familia que está tomando, ocupando áreas en, en nuestro territorio. Entonces ahí es mi competencia, junto con los líderes, de ordenar saneamiento que está promoviendo otros organismos, oposiciones y ¿eh? saneamiento es expulsar inmediato a los mestizos de las tierras indígenas, Sí, esa es su, su, su, su misión pues, o su ideología, ¿ya? o su objetivo es expulsar a los mestizos de las tierras indígenas y después, Presionar al Estado, porque hay bastante mestizo. Sí. Entonces, al desalojar a todos esos mestizos... ¿dónde van? ¿Dónde va a ir? Entonces, hay una presión ante el gobierno de Nicaragua. Ya, porque no hay tierra, no hay otra tierra. solo Aquí el único que tiene tierra son, somos nosotros. Sí. Ahora, nosotros como cultura, la producción, como te dije, los pueblos indígenas, ellos cultivan no para, no produce cantidad para comercializar, ellos producen solo para su sustento, nosotros los mezquitos tienen bastante ganado, bastante ganado, pero los ganados los ganado lo, lo tiene suelto, no tiene un coral. Porque es una cultura. ¿Ya? ¿Verdad? Ahora los mestizos, como te digo, ahí donde ellos están, en esa zona, no hay una, um, un camino, penetración de vehículos, para poder ellos tampoco sacar sus productos. No hay. La ganadería, ahí tampoco no hay mucho ya, pero claro ellos vienen a trabajar para ese fin, para traer ganadería, ya, no tienen mucho, Ahí, en esas 50 familias que nosotros tenemos, si usted llega, más bien me, me, me da dolor en mi corazón al ver a esa familia cómo vive. a mí me da lástima como viven, ya, son muy empobrecidos. Sí, son gente pobre. Ya, son gente pobre. Pero, claro, son buenos para trabajar. Esa es su cultura. En este caso, eso de la ganadería. Hombre, ahorita, por ejemplo, aquí son salsa, eh, tazapaprín. Hay ganadería, bastante ganadería. Y la gente, pues, está empezando a, a vender. Ahora la gente viene con camiones, no sé de dónde, entra en nuestro territorio y, y empieza a comprar ¿ves? Ganar, ganado. Hay familias que tienen bastante ganado, pero él no tiene la capacidad de comprar mi ganado. Ya, ni yo tengo la capacidad de comprar su ganado. ¿entendés? Entonces, como no hay comprador, yo eh, tengo mi ganado ahí. Yeah. eso es, ¿Quién compra? No solo nosotros a veces cuando tenemos actividad cultural, porque eh, esa comida en los club, que es carne de red con yuca, es una comida típica. Entonces, cuando hay actividad, eh, inauguración de oh, tal vez una mejora, una fiesta religiosa, cuando es así, sí, nosotros hasta ahí compramos de lo que tienen ganado, ok, véndeme un ganado para hacer club. pero hasta ahí. Entonces, ahora la gente ya está empezando a, a ver que hay compradores, llega y lleva camiones y dice, siempre coordinado con las autoridades comunales, con los vistas, vistas, mire, nosotros queremos tanto, queremos comprar tanto ganado, ¿cuánto hay aquí? Entonces empieza a buscar, entonces tal vez, hay 10 personas que tienen ganado, pero no, no todo quiere vender su ganado, ¿verdad? Entonces voluntariamente, si hay dos o tres, lo saca en venta, lo compra y se lo lleva. De esa manera es que ellos están llevando, entonces de una manera directa, indirecta entra ese, esa ayuda en la familia. Podemos observar? Pues verdad que... Hay bastante gente que anda manipulando, inventando falsos, falsas noticias, porque incluso miren mi territorio, a hay secuestros, dice, hay muerte, dice, hay esto. Hombre, es pura mentira. Sí. Hasta, hasta a veces, a veces hasta a mí me asustan, pues. Yo dije, ¿cómo yo no me doy cuenta que ese tipo de conflicto, problema hay dentro de la comunidad que yo no manejo? Yo inmediatamente busco cómo movilizarme o informar. Dice la hombre, aquí estoy todo tranquilo. En general, ¿usted siente optimista que el proceso que, que ustedes han empezado desde esa etapa uh, uh, de, de conflicto de 2014-2015 está mejorando? Este... Después del, del, de, de ese... Acuerdo que nosotros hicimos, pasamos dos años tranquilos porque estaba ordenado, pero después de dos años se desordenó un poco. Ya te dije, ¿por qué? Porque hay miembros de las comunidades que avalaron también ilegalmente. Entonces, esas personas sí están generando conflicto. Ya, entonces, por eso que sí tenemos ciertas dificultades dentro de la comunidad, pero lo importante. Es que ellos re reconoce, ellos reconoce que, que nosotros somos los dueños. Pero ¿qué pasa? Ahora ellos abusaron mucho. Ellos están ocupando áreas donde no está autorizado a ocupar. ¿Me entiendes? Entonces, a esa familia donde, donde están ocupando áreas no autorizadas, ellos sí los vamos a desalojar. Sí. ya yeah, sí. eso y, eso y, y en la reserva del biosfera de Gozawás de, de, de y las reservas. ¿Ustedes sus territorios caen dentro de la reserva de Bozavaz? No, nosotros no. Okay. Pero, pero como, como territorio nosotros tenemos nuestra reserva interna, pues. Conservamos nuestra reserva. Y si ellos quieren ir a invadir eso, entonces ahí sí está, estamos de desacuerdo. Como te dije, siempre con previa autorización de nosotros. Sí. Si no, entonces ellos están ilegal Y esa persona sí tiene que desalojar de ahí. Nosotros, los gobiernos territoriales nuestra misión es la defensa, protección, ¿verdad? La administración de, de nuestros recursos, de nuestras tierras. Esa es nuestro, nuestra misión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay gobiernos territoriales que se deja pues, como te se deja manipular, ya, o se deja con esa, entra con esa intención de auto, auto, auto, auto ya, entonces, como gobierno regional es su obligación de apoyar a nosotros, coordinar con nosotros, porque tiene que, tiene que hacer, porque usted sabe, nosotros somos representantes de las comunidades de los pueblos indígenas, ¿verdad?, somos representantes y entonces si él no habla con nosotros, entonces, él cómo va, entonces, a como sea, tiene que entender, tiene que coordinar y se coordina, en ese caso, nosotros estamos agradeciendo a Carlos Alemán y, y estamos contentos de esa parte. pero para el saneamiento tampoco es competencia del, del gobierno regional, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí nosotros entendemos, entendemos. Pero sí, tenemos una... Ten, tenemos una... ¿El saneamiento es obligación del Estado? Claro, porque, claro porque en, el, en la ley 445 la última etapa es saneamiento. Correcto. Pero es algo que solo está el nombre, pero no están los los procedimientos, quién lo va a hacer, ¿verdad? Correcto. Entonces, después que ya demarcó, cuando vio que las comunidades indígenas ya tienen su propio autonomía, dominio en su tierra, entonces empezaron a maniobrar. Como que hay, sí. hay interés de otros grupos también, sí. que no están de acuerdo que los indígenas tengan esa autonomía. Pero la oposición ley que en el proceso de saneamiento. Es culpa del gobierno porque quiere promover la invasión. No, no, no, es eso. Yo ya te dije que saneamiento es un tema que está pendiente. Es un proceso, una etapa, porque las otras etapas ya se han cumplido. Y con y no puede decir que porque no ha cumplido la última etapa de saneamiento las comunidades indígenas no tienen dominio nosotros tenemos dominio ya las comunidades nosotros reconocemos a las comunidades que ellos son los dueños el estado reconoce que las comunidades son dueños sí. y, pero qué pasa ahora los terceros ellos están inmigrando buscando pues tierra donde pues trabajar producir entonces como te dije en el Pacífico allá solo siembran cultivan producen con químicos mientras aquí no en las costas Caribe Norte y el Sur tenemos tierras vírgenes ya que son um, la conservaron nuestros abuelos, ¿pues verdad? Ya, entonces ahora ellos vienen a ocupar esa área para agricultura, para ganadería, pero normalmente, como te dije, la ley dice claramente ellos vienen tal vez a comprar, quiere adueñar, quiere privatizar, ya, pero la ley lo prohíbe, sí. ya, la ley lo prohíbe privatizar las tierras indígenas, entonces nosotros tampoco podemos ceder ese derecho de privatizar. Entonces, la única opción que hay, pues, son los arriendos. Entonces, para vender tierra indígena hay requisitos. Y esos requisitos tienen que cumplir. Y si no cumple, pues no queda, no ocupa tierra indígena. Y si lo ocupan, es ilegal. La, la oposición lo que anda promoviendo es violencia es violencia entre indígenas y en, entre mestizos. ¿Qué pasa? Como te dije, siempre cuando los pueblos indígenas re, respete y confían a sus líderes, ya, entonces lo primero que hace es convencer al, al líder, ya, convencer a promover esa violencia, autosaneamiento es, a, es a violencia, promover violencia, autosaneamiento significa, promover violencia entre indígenas, contra los mestizos, ya, entonces, al tirar piedra, otros también tira piedra, ¿me entiendes? Sí. y cuando es así, ellos echan en el fuego, cuando ya hay fuego, ellos echan leña, cuando hay fuego, ellos sale a hablar, hay conflicto, hay problemas, necesita ayuda, necesita esto, entonces manda plata sí. y así ellos sobreviven, sí. ya, entonces qué, si los organismos quieren apoyar a las comunidades indígenas, por qué no se coordina, no manda ese recurso directamente a los gobiernos territoriales, porque nosotros somos representantes legales administrativamente jurídicamente somos representantes porque no manda a los gobiernos territoriales de cada pueblo indígena porque manda a organismos a programas a esto porque ellos no hacen lo que en el papel dice una cosa pero en el terreno es otra cosa eso es entonces de esa manera ellos están promoviendo Como cuando cuando no hay fuego no hay plata. Como dice, las cosas están en calmo, todo está, está resuelto. Ya, eso es lo que ellos hacen. Entonces por eso nosotros como territorio ahora estamos en contra de ellos. Por eso nosotros no estamos con ningún organismo. Ya, porque más bien al principio pensamos que pues que ellos entraron, o querían entrar con con, una buena, con buena fe de apoyar a nosotros pero en el, en el transcurso, en el trayecto de la ejecución de ese proyecto, de esa visita que tanto quiso, en mi ausencia ya estaban haciendo otras cosas. Entonces inmediatamente nosotros los prohibimos la, la visita a nuestras comunidades ellos porque ellos más bien estaban tratando de desestabilizar la estructura del gobierno territorial, la estructura de las autoridades comunales y a la vez con eh, eh, llevar viol a la, la violencia entre los pueblos misquitos con los terceros. Entonces, eso estamos en contra.